Así que estamos celebrando el día del cartero y vamos a tener una charla sí. con alguien que le hace al oficio. Con, que viene de familia. Sí, de familia, de... de que, que ha tenido bisabuelo. ese oficio. Sí, nuestro querido Flav <risa> Regles, ¿no Flavio. La sí. Flavio, ¿cómo estás? Perdón, bien, bien, bien, bien. La gente eh, te dice por la calle Flavio, Flavio. Sí, todavía seguimos con el tema del ¿Sí? temblor, así que a puro movimiento. Sí. <risa> Como el, como el cartero, ¿no? Exactamente, por momento como el cartero Así que le mando saludos a todos mis compañeros, colegas y amigos Que tengo ahí en, el, claro, pues, en la oficina postal Contamos, la gente te identifica mucho como el chef sí. eh, de Canal 7 En su momento del programa de Gisela Pero es cartero claro. también, también he hecho De hecho, empecé con mensajero, cartero Y uno va como, es lo que tiene el correo Una empresa que te permite hacer carrera, por así decirlo Ajá. Pero sí, me pasa en el correo Yo estoy trabajando acá en el correo acá de la acera Estamos de local también Ajá. Y me pasa muchas veces que van gente al correo y me miran lo vos cocinar el cocinero Canal 7 Es que estás claro, claro. Es que el este sí. cartero Que estás en todos lados Porque de repente El cartero Flavio aparece en la puerta de la casa ¿Hacés eso? Exactamente Eso sí lo hacía antes lo hacía ahora no Ahora estoy dentro de una sucursal ah, Pero bien. sí, el cartero A ver, el cartero Ahora no hay tantos como antes Acuérdense uh -huh. que antes no había internet No había mail No había nada Era Quiero conocer a Daniela Gutiérrez Veía dónde vivía Bueno, intercambiamos eh, la dirección, porque no, no intercambias ni el celular, porque no había celular, no había teléfono. Ah, claro. Para tu cumpleaños te llegaban flores o te llegaba un, un telegrama de lujo que había antiguamente, Ajá. que capaz que las am, am, abuelas o mamá alguna vez recibió cuando nació la nena. Claro. Que te un telegrama de lujo en una hoja grande, escrita puño y letra por la persona del correo, que tenía una letra tipo, letra dibujada que se hizo, Ajá. tipo gótica, viste así, muy bien, con firuletes, flores, cosas así. Y después también para los velorios, llegaba el telegrama, ah. llegaba si te despedían o no, como se sigue usando ahora. Pero sí, el correo, imagínate, desde 1771. Bueno, ¿te sabes esa. la historia? Empezó, fue el primer chasqui, sí. <risa> no eh te lo soy, vamos a preguntar. Les <risa> cuento, también soy de, como decían ustedes recién, soy de familia postal. Claro. Por mi papá, mi papá por su tío, que sería mi tío abuelo, y por su abuelo y después está de para atrás seguramente también, pero ¿Y para adelante? Y ¿Qué, ¿qué pensas que puede seguir? ¿Y si tengo algún hijo por ahí? Por ahí. Por ahí uno nunca sabe. Hay anécdotas <risa> de familia respecto de esto. Sí, igual sea? todos nos criamos, yo me crié con el correo cuando el correo era pisada fuerte, por así decirlo. Uh -huh. Porque en los años no, yo nací en 83, 86, 90, la gente seguía escribiendo cartas. Es más usted, usted en la escuela lo más una carta Y verse si una carta De amor a un chico Que le gustaba Sí, ¿O no? sí, pensaba, ¿Sí? pensaba eso no que, que, que decías Que bueno Ahora con internet Con los mails Con los Exacto. mensajes Capaz que Se ha como desvalorizado no es Lo que... que era Recibir una carta De repente estar en tu casa sacándola de despido No nos interesa no, Pero sí. y la que carta te llegue Unas bueno. felicitaciones De cumpleaños De alguien que nunca Te imaginaste Qué Exacto. lindo que pasaba eso Y capaz que ahora Bueno obviamente Por todos los avances Se ha perdido un poco o sea, Un poco Bastante Un montón en realidad. Claro. Sí Antes voy hasta veías la letra que tenía la, la persona. Claro, la, la tarea mutó. Exacto, la, la, ahora que la gente le escribe WhatsApp, el, sí. la carta sería un WhatsApp de carne y hueso. ¿Y qué te llegan ahora, por ejemplo? ¿Cuáles son las cartas que se usan? Y ahora en realidad, la gente mayor, que son, la, ¿Hay, mayor, alguien, que se, ¿Hay mayor, alguien que intercambia cartas todavía? No, ya no. Sí, se sí, sigue intercambiando el tema de coleccionar estampillas, que es lo más Ajá, cercano ¿sí? que, se, que se usaba mucho antes. Ajá. Pero ahora no, ahora con el tema de paquetería, mail y todo eso, la gente es muy raro. Pero imagínate que vos te mandes una carta. Que, Me muero del oh, mirá, amor te imaginas, lo mejor Me que te parece un telegrama viste Que también eran como más acotados Sí, por eso te digo Tenés el, el, el telegrama ese Que te llega todo el firulete Con todo el feliz cumpleaños Imagínate que el correo ahora Trabaja un horario de comercio uh -huh. Y antes trabajaba 24-7 Como no, había, no todo el mundo tenía teléfono También te, te llegaba el mensajero Total. Con el telegrama las 3 de la mañana claro. Con una noticia urgente de, de algo o si era un barrio medio complicado, lleva, la policía te llevaba el telegrama. Imagínate ah, la importancia del correo. claro. Hasta un momento el empleado de correo llegó hasta usar el micro gratis como si fuera policía. Viste que no pagan boleto, igual se lo respetaba un montón. Es que Así sí, que sí. Y antes labor. La, era el chasqui, tenías el chasqui, <risa> que fue el primero que decía recién Justo Mari. Que era que iban de, el chasqui como el que iba de postas llevando los sobres. Con el caballo, los bolsos, después de la diligencia, después del se tren. Se dejando el caballo... <risa> se va modernizando la tecnología. <risa> Te preguntaba, Flavio, si había algún tipo de anécdota, digo, algo que hayan presenciado en esto de entregar una carta. Y lo que pasa es que la calle, como hablaba recién, Rodri, te, te alimentás mucho también en la calle, con el humor, con el trabajo, con el tema del cartero. A veces te re, recibí gente, antes el cartero era como parte de la familia. Uh -huh. Antes había un cumpleaños, pasaba un evento algo, lo invitaban al cartero porque el cartero lo veían todos los días. Claro. Traía, no solamente la factura de luz, gas, agua, te traía la carta de tu abuela, de tu tía, la encomienda... Eh, todo te traía porque no existía. ¿Vos tenés alguna anécdota tuya, alguna experiencia que te haya pasado anecdótica o algo así que quieras compartir? Y en realidad anecdótico te, todo el tiempo. te. A ver, como una caja de Pandora, viste, no sé qué te va a pasar. Vos ibas a una casa y capaz que estaban discutiendo la familia. O pasó algo heavy o había festejo y te convidaban algún ahí y te van a decir, no puedo tomar algo, estoy trabajando. Claro, no había trabajo. Otras personas también que eh, me pasó una vez a un amigo de papá. Eso. Que, eh, yo le llevé el telegrama de despido, imagínate, me sentía... Ah, una... No, no, no, no... Bonito, entonces... ¿Y vos sabías? Yo sabía porque eso? me dice, che, te, como un telegrama urgente, tenés que llevar este telegrama urgente Porque ahora es todo por computadora, vos ves el texto, eh, te lo tipean, se imprime y te lo llevan Porque obviamente la correspondencia no se puede abrir, pero vos ves el texto en el momento que lo imprimís Sí Y le decía yo, no, te lo dejo eh, Pablo se llamaba eh, Pablo te lo dijo, no, pero Flavio, tomate algo que hace calor No, no chavo, me Pablo. quiero ir, me quiero ir, me <ríe> quiero ir. Dice, Uy, Bueno, echaron, pero no sabes la canción, eso <ríe> es bonito no, Y vos ya sabías <ríe> Y entonces, ¿sabía? no sabías cómo decírselo y, sí, pero bueno. o sea, que eso, y así tenés historia, imagínate que el cartero eh, anda por un barrio cuando, o sea, Depende del tamaño del barrio, después tenés mensajeros que andan por sectores uh -huh. El transportista, que es el que da, da la paquetería tipo mer Mercado Libre Que es lo que uno se maneja más El correo también trabaja con Mercado Libre eh, encomiendas, comprar televisores, todo, imagínate, no puedes llevar un cartero en la bicicleta, estamos complicados sí? Antes sí, usarlo no sé si vos, maris te acuerdas porque Dani es más jovencita A ver La bicicleta varilla <risa> Ay, no. Nadie Pero se acuerda, no. en la casa se tiene que ir Era una bicicleta que tenías una varilla, se le hacía varilla porque tenía el freno, que era una varilla directamente Y la no. bicicleta pesaba 10 toneladas No. ¿Año? Año 1960, sesenta Bueno, pará, me, me mataste No, pero si ya lo sé, ah. porque te habrán contado Yo también, yo no llego me contó, Soy ¿no? modelo 83, olvídate Flavito, ¿hace cuántos años estás ejerciendo? Yo en el correo 20 años no. Un montón ¿Y, un montón. y mi seguís papá, con planes de...? Y sigo con planes de seguir Porque era sido un trabajo bastante lindo, digno uh -huh. Y mi papá creo que si no lo creo que le mando saludos que mañana es el cumple. Ver, Así que un saludos, papá. cumpleaños, papá de. Sí, planes. 56 años de servicio tuvo. Ah, sí. no, no, no sé si es el más mal. longevo de correo de la Argentina, ¿Y, ¿Y por qué ¿sí? está tu papá sentado acá con nosotros? Porque le da vergüenza la tele. Uy, bueno, le mandamos un Me saludo. Me manda a mí nomás. Nada, <risa> va a ser ridículo. Bueno, o sea papá. que tu papá lo ve, lo ve conocer un montón de mendocinos sí. que en su momento fue y se arrimó. Exactamente, y les entregó Exactamente algo. Antes como, por eso te digo, era como más familiar, era el, el amigo, el buena onda, el. que caía con tener la trompetita. Bueno, que tenían tantos sí, sí, carteros. Sí sí, sí, sí, te sí, ibas sí, a acordar tal, de eso, yo la dice Tal cual, también. sí. Tal. Te estaba poniendo a prueba, es que no te acordaste ¿Sí? de ¿Sí? eso de año los años 60 mirando. también. Pero sí. sí, a ver, es un trabajo muy lindo, muy divertido. El caso de que que eh, no estás encerrado en una oficina a cuatro paredes. Estás al aire libre, está bien, tenés tus pros y contra, como todo trabajo, el clima, los autos, ten, ten, ten, tener pero mucho cuidado. No, no, no, nos encanta haberte tenido acá y hacerle como este pequeño homenaje ¿no? a los sí, carteros que, que tantas cosas hacen por nosotros, el llevar la carta, el, el perro, estar atento. Los perros que muerden. Bueno, ahí. viste, tener cuidado con los sí, perros, <risa> tal cual. Así que. Bueno, un saludo bueno, para, sí, para todos sí, tus colegas. Todos colegas. Yo estoy acá en la cena, pero bueno, pasó por varios correos, varias sucursales. Ha pasado por todos lados, la vez. Sí. Impresionante. <risa> Gracias, Claudio, por Chica, venir, a usted por la invitación. Gracias, Clavito.